A ver si va a ser en el... Como dices tú, en el búnker Claro Va a ser ahí Sí, lo veo Y necesito una llave Qué putada Yo tengo una llave ¿Tienes? Sí, no me digas cuando la he cogido que tengo una llave Joder, tío Y de ahí se te concederá A ver, un momento ¿Cuál es el...? Ah, es aquí Este es el plano Vale. A farmear. Vivo de Oh. Hay una dorada. Ah, oh, está, me la quedo. No se ha jodido, Mario. Y esta te la habría de quedar. Si es la metralleta, quédatela. Es la sí. mejor metralleta del juego. Es el fusil. También, también te digo, eh, que, que podría cambiar la dorada por esto. Mira lo que voy a tirar. Eh... Qué Uy, aquí hay una azul tampoco un es mala ¿Qué hacemos cromo o sin cromo tienes que hacer algo de cromo fijo no, no sé podemos salir por aquí ah mira estamos al lado de la zona y todo Hostia, tiene épico. Ah, le he dado un tiro. Joder, tío. Ah, pues me la quedo. Lo que ah, pasa. Esa sí que es la que te gusta, mierda. No lo he hecho bien. No he hecho bien ese <risas> gosi. <-chi. risas> lo que pasa. A ver un momento que compare. Esta tiene 109.095 de cadencia. ¿Y esta? 122, claro, el primer disparo, por eso... ¿Dónde ves eso? Me voy a quedar en... ¿Dónde ves eso? Te metes en inventario... ¿Eh? Ah, pero tú tienes mando. Ah, inspeccionar. Sí. ¡Ah! Y ahí ves el, el, el daño que hace. El... Sí, pero es que la evolucionada, cuando mates a uno se te convierte en azul. Cuando mates ya, ya. a otro es morado. Es que... No, pero me refiero a la escopeta, que hay veces que he ido ahí con escudito y mando un escopetazo de estos, de este que llevo Ya, porque han... es esta tiene 128 claro, de daño Y me han zumbado Claro, es que si le pillas una, hasta luego maricarmen, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es disparar una y cambiarte a la metralleta Claro No puedes ponerte a esperar a recargar o estás muerto Ahí, ahí a ver, Tú, ves ni de mierda Tienes por ahí... ¿Dónde? Claro. No, no hay puta idea ¿Qué misiones tienes de cromado? <coughs> Espera. ¿En las misiones semanales? Sí. Lo del coche, me queda uno. Bueno, coche será un camión. Yo ¡Ah, no he eso! Hecho... Cro cromar un vehículo, me queda. Vamos al pueblo este, seguro que hay. ¿Y ya está? No, y luego tengo abrir cofres o caja de munición dentro de nube navío. A ver dónde está eso. Madre mía, chico. Madre mía. Eso está. Aquí hay un coche. ¿Sí? Ahí, a, mira, salta por ahí. El cacharro ese. Ese cacharro de ahí. Es como una bomba de. de impulso. A lo bestia. <risa> <risa> ahí está el tío. Mira, aquí hay un coche. Prueba a cromarlo y montate, que yo creo que vale cualquiera. No, no, no, este no, este no, este no. Tiene cepo. Pero no, te no tengo croma. Pero tú eres bobo. ¿Para qué hemos venido? Mira, ahí hay croma. Ahí hay croma. Eh, buenas tardes, caballero. Yo abro y tú te lo llevas, ¿no? No, lo abierto yo. Si la ha abierto mis huevos, aquí tienes un coche. Necesito un coche. Aquí. No sé para qué te hago haciendo favores y luego tú me mangas. Pero bueno. Soy de corazón sincero. Vale, pues espera, tengo que coger el croma. No, claro, si yo te espero. Ahora voy para allá. Hay un puto sniper por aquí. Corre, que viene a la zona. Romar el puto coche y vamos. Y ya está, hecho. Venga, acelera. ¡No tiene gasolina! Venga, coño. ¿Y esta mierda? Me voy. No tiene ¿Qué? gasolina. ¿Cuánta? Te, te puedo cromar. ¿Para qué? Cromarnos nosotros, sí, pero al coche me refiero para No, no, nosotros lo digo. Soy el objetivo, tío. No me, no me extraña. Ahí arriba y me, me señala Cosas, tío. Si te da tiempo sube. Pero no, este es sin construcción, ¿no? Sí. A ver si puedo subir No, no No voy a poder subir El rey del parkour yo 75. No, no me deja subir, tío. Ya, ya. Ya me imagino. Ya, anda, monta. Monta que me das vergüenza, me das? <risa> Mira, Venga. Mira tu jabalí. Mi jabalí. Madre qué guapo el coche ese ahí para bajar a lo película. Ya estamos en zona Yo lo que quiero Es un snipe, tío. Creo que en esa casa hay un sniper. Me... Me huelo, tío Me huele rico Aquí hay una... Aquí hay una... ¿Tienes llave? Mira a ver si tienes llave Ya esta la coge y no te das ni cuenta Lo antes no, no, no tengo llaves No, te no, te no tengo llaves. Putada, tío. ¿De dónde salen, tío? las encuentras sin mal, ¿no? O sea, no salen rompiendo nada ni hostias, ¿no? No, es, en es encontrártelas. Lo que pasa es que, claro, pueden estar en cualquier... Aquí hay tiros tú. Un puta sniper, tío. alguien estoy mirando A ver, pues cúbreme no parece que haya nadie ahí hay croma ahí oigo tiros ¿Quieres croma? No sé, pillamos. Atrás no fue bien. Eh... Te digo que, que he visto croma aquí. O vale, es que. Es que... Okay. Vale. <risa> eh, Hay alguien, eh, alguien volando, sí. Joder, qué es guay llave. Eh... ¿Tienes llave? Me necesito tirar... ¿Tienes curación o me tiro el barril? Mejor de desperdiciarlo No, yo estoy al 100% Ya, por eso, me refería que si tenía... Pero a lo mejor si tienes llave y abrimos... No me acuerdo dónde estaba la cámara De dónde venimos justo A lo mejor hay otro A ver, dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí. Un tío. Lo he visto pasar deslizándose. mirale Lo ves detrás de la roca, ¿no? Detrás de esa roca. Sí. Bueno, le he quitado todo el escudaco. ¡Eh! No, la gita de judes es que está derribado en el suelo. Tiene corona. Eh, me han disparado. Hostia, tienen corona, sí. ¿Dónde estás? Ah, vale, pero estás bien, ¿no? Sí. ¿Cuántos quedan? ¿Uno o dos? Muerto. ¿No queda ninguno? De allí, de corona, no. Vamos, corre. ¿Puedes coger la corona? ¡Oh! Corona, Dime sí un puto en el sniper. Hay sniper, tío, de, de sin nada, de llave. Coge, Has cogido la corona, cógela está aquí. Está aquí, tío. ¿Dónde? Aquí, aquí. Joder, no, no la puto veía. Cógela, cógela. Hostia, si estaban cargados. ¿Dónde cargado, está el sniper eh? bueno, tío? Bueno, oh, tenemos que ir. ¿Dónde está el sniper bueno? Eh. ¿Era uno morado que había ahí? Si ¿Sí estaban ahí. ¿Has cogido o no? Sniper no Pero bueno, no pasa nada ¡Quedan 5! Vaya tela, espera Toma No te voy a dejar que te... que tienes el ansia Cógelo, anda mm. ¿Tienes, ¿Tienes balas? Coge, coge, estas balas Tengo 53 Ah, vale. Zona, que te coge, que te coge el culo. Yo tengo la del cromado, esta. Hay justo un tío allí, debajo del montículo. Sí. Yo les despisto, tú les hacen lo que puto sea Derribo a uno Te gira a tu de espalda esto, Esa es historia Oh hay otro, hay otro, hay otro Muerto Escucha a alguien poniendo ruedas. Mira vale. que aquí, aquí es Sniper. Toma. Oh, y este también me mola. Oh, fuego. Vale, está súper muerto. Está súper muerto. Está a, a un tiro. Si me por lo que sea, lo matas. Vente, vete para acá. ¡Buena! <risa> ¡Buena! <risa> Buena. <risa> Victoria! Venga, chuparla.